pa -ta -ta -ta, pa, para ta pa ra ra ta pa-ra-ra-ta pa pa ta pa -ra -ra -ra ta Contigo es todo diferente sin ti no existen otras gentes Contigo todo es gloria y cielo Sin ti te juro vivir no puedo Si camino contigo todo es mejor Si pienso contigo pienso mejor Si hablo contigo me entiendo mejor si duermo contigo, es todo sabor. Cuando te tengo cerca, todo es mejor. Cuando de mí te alejas, ya no hace calor. Cuando suspiro de mi boca, brota amor. Cuando me vuelvo loco, es solo entre los dos. Contigo es todo diferente, sin ti no existe ni gente. Contigo todo es gloria y cielo, sin ti te juro vivir no puedo. Contigo todo es gloria y cielo. Sin ti, te juro, vivir no puedo. Tus labios son como un tormento, cuando no lo siento es un lamento. Lamento continuo que me corre adentro, porque tus labios y besos son mi alimento. Y tengo que aprender a no alejarme No separarme de ti ni un momento Porque para mí estar contigo es Como si cada día volviera a nacer Si camino contigo todo es mejor Si pienso contigo pienso mejor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 Sin ti te juro vivir no puedo, sin ti te juro vivir no puedo, sin ti te juro vivir no puedo.